Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister Continuamos con la lección número 87 Nuestro repaso de hoy abarcará estas ideas Mi voluntad es que haya luz Hoy haré uso del poder de mi voluntad No es mi voluntad andar a tientas en la oscuridad Temeroso de las sombras y amedrantado por cosas invisibles o irreales. La luz será mi guía hoy. La seguiré a donde me lleve y contemplaré únicamente lo que me muestre. Este será el día en que experimentaré la paz de la verdadera percepción. Las siguientes variaciones de esta idea pueden ser útiles para las aplicaciones concretas. Esto no puede ocultar la luz que es mi voluntad ver. Piensas en alguien y dices, por ejemplo, Marco, estás en la luz junto conmigo. En la luz esto se verá de otra manera. Y la segunda idea para hoy, no hay más voluntad que la de Dios. Estoy a salvo hoy porque no hay más voluntad que la de Dios. Siento miedo solo cuando creo que hay otra voluntad. Trato de atacar únicamente cuando tengo miedo, y solo cuando trato de atacar puedo creer que mi eterna seguridad se ve amenazada. Hoy reconoceré que nada de esto ha ocurrido. Estoy a salvo porque no hay más voluntad que la de Dios. Las siguientes son algunas variaciones de la idea que pueden ser útiles para las aplicaciones concretas. Permítaseme percibir esto en conformidad con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, así como la mía, es que tú, incluye su nombre, seas su hijo. Esto es parte de lo que la voluntad de Dios ha dispuesto para mí, independientemente de cómo yo la vea. Y David nos dice, Así que continuamos profundizando nuestra experiencia del plan de estudios del Espíritu Santo, como se describe en el capítulo 12 del texto. Aprendemos que los milagros son la traducción de la negación de la verdad. Nos curamos al ver la imposibilidad de la enfermedad. La tarea del obrador de milagros es, por lo tanto, negar la negación de la verdad es ver la imposibilidad de la enfermedad, ver la imposibilidad del ataque, para con su resplandor alejar la niebla que oscurece la luz de la expiación. Hoy recordaremos por nosotros y por todos nuestros hermanos y hermanas. Nuestro recuerdo pone fin al sueño del olvido. Hoy no vemos en la enfermedad más que una súplica de amor, una petición de ayuda que es nuestro propio llamado al amor y petición de ayuda. Apelamos a la certeza para reemplazar la duda. Apelamos a la corrección para reemplazar el error. Ya no esconderemos nuestras pesadillas de la luz de la verdad, sino que traeremos las tinieblas a la luz. No intentaremos salvar nuestras pesadillas, sino exponerlas y liberarlas. Hoy estamos callados en medio de todos los ruidos ásperos del mundo. Nos sumergimos en una serenidad profunda. Hoy miramos directamente a cada imagen que aparece para retrasarnos, dándonos cuenta de que la meta es inevitable. La meta del amor. La meta de la felicidad, la dicha, y la paz. Y las palabras de Cristo nos alientan, cuando dice, dentro de poco me verás, pues yo no estoy oculto, porque tú te estés ocultando, es tan seguro que te despertaré, como que me desperté a mí mismo, porque desperté por ti, en mi resurrección radica tu liberación. El amor perfecto echa fuera el miedo. Hoy confiamos en Cristo y aceptamos la confianza que Cristo nos ha dado y no intentaremos más negar la perfección. Ya no trataremos más de juzgar o descifrar lo que no puede ser juzgado ni comprendido. Miramos en nuestro interior. Siente la paz y practica con nuestras lecciones del día. Mi voluntad es que haya luz. No hay más voluntad que la de Dios. Amén.